Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un gameplay bastante bueno, ¿no? Parece que quedan dos días solo para que termine esta temporada y bueno, estamos hypeados todos en Fortnite, así que espero que lo disfrutéis. Bueno, vamos a ir a por este primero, que es el más ratilla, por lo que se ve. Siempre es el que da más por culo Gaya, macho, ni un tiro Ni un tiro y ahora se buguea aquí Joder, macho Y pejo yo con este puto lag que tengo. Me cago en mi puta bada, mire. Oh. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Pero es que ya yo estoy alucinando por Fortnite, tío Pero where are you, bro? Wow Estamos en falla con el fucking arco. La verdad, <risa> pero las cosas como son, eh. Nos las vamos a tener crudas, Va a ver, muy crudas. Bueno, Vale, no, venimos aquí. Le voy a robar su mat. Su jodido rata. Toma In your face Vale, lo malo de todo es que no sé yo ¿Quién es el que queda? <risas> <risas> <Uf>. <risas> Madre mía, tío triste, Dios mío. Día el kill para esto. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Voy con el fusil. Vale, me he metido dentro suya, lo reventé. ¿Oh, hay otro aquí. Y ¡Cuidado! ¡Que nos matan! <risa> Mira, matar de la torreta, Juanma, eh. Uno menos. <risa> Hijo de puta muerte. Y voy a intentar. Ya, ve flipa. ¡Uf! Le he pegado 150 al otro, ¿eh? También. Sí, pero van a tener que bajar Van a tener que bajar, van a tener que bajar Aunque puedo poner también la, la plataforma Pero es que no quiero dárselo a ellos, en verdad Y este ha dejado tirar de a su compañero, eh El de aquí eh, eso viene para nosotros Supre con pared Uf, Hijo de puta Hostia, han caído las... No, mierda A ver si puedo... Y este, hostia Muerto Qué buena, coño Vaya, que eso viene por nosotros, eh Vamos a construir un poquito y ya está ¿Te va? Vale Me cago en la leche ¿Te da? Fuck ¿Puedes aguantar un segundo y puedo coger un chupito del 50? Me voy ya en, en plataforma ¿No? Fuck, fuck, fuck Voy, voy, voy, voy, voy, voy Verdad, ¿Va? ¡Qué, Qué buena, cabrón eh, voy patilla. Los tenemos enfrente, eh. Tengo una plataforma también, pero los tenemos aquí enfrente. ¿no? Oh, ¡Póntelo, pontelo! Te da tiempo, eh. Te cubro. Coño. Y voy a poner la plataforma... Sí. La pongo, ¿no? Está aquí. Mira, aquí tenemos uno. Y el compañero de antes no me ha contado, así que lo ha revivido. En verdad, este es uno, ¿eh? Vale, no tiene escudo. Está muerto. Oh, oh. Deleteo. Vale, el compañero está aquí abajo. En verdad, se la ponemos liar ya. ¡Uf! Voy. Voy, ¿eh? Le parto a todas. Vale, voy para ti. Me cago en la puta, que me he encerrado. Buena, coño. Vámonos, chaval. Qué grande, Juanma! Hay que llorar, voy. Victoria Llorona! La galletita. Madre mía. Que. que la, la, la final más alocada.